¿Qué pasa, polleros? Soy Kira y hoy os traigo la nueva guía, o la guía actualizada, de clases y razas de Tera. Ahora con la salida de Tera en PlayStation 4 y Xbox One, me veo en la necesidad de actualizar mi actual guía de clases y razas. Eh, lo hago ya y no voy a esperarme al rework del Brawler, que bueno, ya hará un vídeo sobre eso. Así que sin más, os voy a hablar un poquito de cada clase y de la raza, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que elegir, con qué jugar y demás. Ya sabéis que en mi canal tenéis una gran lista y variedad de gameplays de Tera jugando con muchas distintas clases. Y que ya sabéis que me podéis decir: Killer juega con esta o Killer juega con este. Y yo haré un gameplay con esa clase. Y entre todos veremos qué tal es, ¿vale? Sin más, vamos a ver qué tal las clases en Tera. Bueno, como podemos ver, entera tenemos siete razas. Tenemos los humanos, los castanic, los amán, los high elf o altos elfos. Cada cual que lo traduce como quiere. Los popori, las cookies elin y los baraka que no tienen género es la única raza que no tiene género todos los demás bueno eh, los papori son los machos de los papori los aliens son las hembras de los papori antiguamente entera esta raza estaba unida solamente que ahora la han separado vale cada eh, raza tiene su propia skill racial si os dais cuenta vale por ejemplo esta eh, los monsters no eh, no suelen atacarte o también eh, se incrementa tu velocidad eh, temporalmente tiene alguna eh, skill de raza lo cual pues bueno dependiendo del rol que tenga que vayamos a tener pues nos va a interesar tener un aelin o un aman por ejemplo si queremos ser mago los eh, high elf vienen bien por su tema del maná eh, por ejemplo eh, cuando puedes eh, usar el core infusion para llenarte el mp y te puede transportar el tiene este, este para tra a Le Mantella y alguna cosita más, ¿vale? Ya, ya os digo, dependiendo de lo que del rol que queréis tener, podéis elegir una raza u otra. Bueno, vamos rapidito, ¿vale? Vamos a ver lo que tienen los humanos, las clases que hay, porque hay que también saber que las clases no están disponibles para todo. A no ser que lo hayan cambiado, ¿veis? Por ejemplo, los ninjas solo valen para la Ellen. Bien, vamos a ver rápidamente las clases. Bien, los Warriors. Los Warriors son una clase melee DPS, ¿vale? Con mucha evasión. Es una de las clases, digamos, más eh, temidas en el tema del PvP, según tengo entendido. Si no lo han cambiado ya, pues dudo mucho. Pero vamos, una clase rápida de ataque rápido. Es como digamos, el típico taguero, pero con todo el pattern, eh Eh... A mí me encanta, verdad una clase muy chula la, la cambiaron hace poco creo Creo que hace unos meses le hicieron un pequeño reward A la clase Y la verdad que mola Y ya veis, si os gusta el tema de ataque rápido Evasión, eh, combo Esta es tu clase El Mystic El Mystic es Digamos, el healer O el support Es un curandero que también da eh, soporte a lo que sería la party con algunos bueno eh, con su digamos sus invocaciones de una especie de torretita que invocan y da curación daño mp etc está muy bien si queréis en rollo de en soporte y que la mezcla el bufo y el y la y lo que es la curación el misty es tu clase el lancer, el lancer es el tanque, vamos, si quieres el tanque entera, el lancero es tu clase. Además, ya lo veis, es muy imponente con su pedazo de lanza y su gran escudo. De hecho, creo que el humano, el hombre tiene más escudo, ¿veis? Ahí se ve claramente que es el tanque. Eh, tiene poco daño, pero tiene mucha skill. Vamos, preferiblemente tú puedes levear con él. Habrá momentos que necesitar, Te va a hacer falta una party. Debido al poco del daño que hace. Pero eh, es el que más tanquea. No tiene un, el daño que tendría una Brawler. O tendría un Warrior. Pero es... Tiene daño. Ya sabéis. Si busca un tanque. El, Bra, el Lancer es tu tanque. El Reaper. Vale. La Reaper solo puede ser cogida por una clase tipo... por la raza Elin. Y solo podemos cogerla si ya disponemos en, eh, en nuestra cuenta un eh, cómo se dice una, un personaje que tenga nivel 50 Pues 50 o 40 no recuerdo como la van cambiando es eh, si, si ya te, solo podemos cogerla y tenemos eso en nuestra cuenta un personaje con nivel 40 o 50 y podemos cogerla es eh, una clase de ps ¿Vale? Con armadura ligera y de daño medio Es muy rápido y se usa mucho para PvP Es muy rápida en movimiento Ya había aquí en, en, el, en el mini vídeo Tiene skill, mucha skill de área es Una clase de, ataca, de ataque directo De daño rápido De lo que sería combinar combo Y no dejar de cansar al enemigo El Slayer es otra clase también muy buena y muy usada para PvP. Tiene muchísimo daño, aunque su ataque no es tan rápido como lo tenía el Warrior, pero bueno, eh, ya sabéis lo que puede llegar a ser un espadón. La espada de mano, pues hace mucho daño. No hay más que decir. ¿Te gusta una, una clase? Que tenga mucho daño, ¿vale? Que sea rápida. No tanto como el Warrior, pero que sea rápida. Y ya sabéis que daño bruto. Pues bueno, el Lager es una clase muy buena Si buscar algo distinto a lo cotidiano Si ya lleva tiempo jugando a Tera El Gunner El Gunner puede ser elegido Como ya había visto antes en el vídeo Por los Elin Que desde hace poco un Elin puede ser, puede ser eh, Gunner Por los Kartani O por los Elfos Pero solo puede ser Hembra, solo puede ser chica, no puede ser chico. El gunner, porque decide un tipo tipa con un pedazo de cañón? Una clase que a mí me encanta. Eh, hace muchísimo daño eh, de rango y tiene armadura heavy. Tiene muchas skills de en plan, digamos que, tontear al enemigo para poder seguir atacando. Tiene skills muy brutas donde hace mucho daño. Y puede invocar a una especie de robotito que te sigue y te va curando y va atacando contigo. También puede invocar una torreta que en cierto rango eh, de acción puede atacar a los enemigos. Tengo mucho vídeo sobre esta clase, me gusta mucho. Y ya sabéis, te gusta pasar de los arqueros y te gusta las la clases, bueno, así tipo cañones y demás. Pues esta clase te va a encantar, aparte. Ahora está con la Elin, podemos tener a nuestra propia digamos mini cute waifu con su cañón ahí Ya bueno, sabéis que se gusta esta clase hola seguimos berserker berserker es digamos el tipo con hacha grande pega hostias de la leche como veis tiene lo, la ofensiva y la tiene al máximo y es como el slayer un tío con un o tía o tipo tipa con un arma muy grande y con muchas ganas de pegar hostia. A mi parecer, yo de hecho fue mi primera clase, es un poquito lenta de usar. Es decir, lo vamos a atacar es un poquito tosco y lento de usar. La mayoría de sus ataques se recargan para hacer mucho daño. Y eso es lo que voy, hace mucho daño. Pero si buscan una clase que sea de ataque rápido... Esta no es tu clase, ahora si te digo hacer un poquito lento y torpe en lo que serían los movimientos Pero hacer un daño bruto, el berserker es tu clase El sorcerer es el mago, el hechicero, el que es el que usa magia de fuego, magia de hielo y magia de todo eh, Esta fue también, eh, tuvo un reward, así le, le hicieron un cambio hace tiempo ¿Vale? Y bueno, es, una, es un DPS muy fuerte. Es decir, no te dejes engañar porque sea mago. Hace muchísimo daño. Tiene mucha skill de área y mucha skill de mucho daño. Tiene lo que viene a ser un hechicero. El sorcerer es el hechicero por excelencia, el nuke por excelencia en pera. La clase ninja solo, solo puede ser escogida por las elin es una clase relativamente nueva, muy chula, tiene mucho ataque y le gusta el rollo Naruto, el rollo así de ninjisu y cosita de esa. El ninja te va a encantar, de hecho es puramente ninja. Lleva un surquín como arma, ya lo veis. Y si os va a ser rollo, pues mira, tenéis aquí un DPS muy chulo, con, muy ágil, con bastante daño, mucho combo y muy bueno en PvP. Es de fácil. Si no sabes qué elegir y te gusta el rollo ninja y la Elin, pues esta es tu clase. El arquero. Vamos a poner algún Algún hombre que lo coma así, que solo pongo chica. El arquero, pues bueno, ya veis. El arquero no es más que así. Es ¿eh? un arquero. Otra clase que fue que fue reeditada hace tiempo, hace mucho daño. No sé por qué aquí ponen un soporte. Porque la verdad hace daño Es eh, verdad que no hace tanto daño como haría el, el, el gunner U otra clase A mí relativamente no me gusta nada Yo será porque llevo muchos años jugando a los MMO Y estoy cansado de arqueros Pero a mí el arquero Primero que sobra entera con el gunner Y segundo que no me gusta para nada el arquero Pero bueno, si te gusta el rollo arquero Que siempre he jugado con arquero Y aquí va a seguir jugando con arqueros Pues un arquero un arquero puro y duro entera. La Valkiria. La última clase añadida entera. Solo puede ser cogida por los Castani y por la Chica Castani. A mí me encanta. Es otra clase que me encanta. Como veis, hace muchísimo daño. Hace un daño devastador. Vale, usa armadura ligera, lo cual le da movimiento muy rápido. Y tiene una cosa muy chula, ya que según vamos atacando Vamos añadiendo una especie de sellos tipo Asesino de Ion, Que podemos reventar o podemos explosionar cuando queramos Tenemos una skin muy chula, tenemos muchísimos combos Que usar para no dejar respirar a nuestro enemigo Y si te gusta el rollo... Pues bueno, yo lo veo como una especie de Berserker rápido te doy cuenta, no usa un hacha usa una especie de arma de asta, usa como una especie de cómo lo diría yo, una lanza y hace sinceramente mucho daño. Como siempre digo y como ya os vengo diciendo, tenéis muchos vídeos jugando con la Valkyria en mi canal. Y último es el Priest, es un bufo y un healer. Eh, la diferencia entre el Priest y el Mystic es que el Mystic se centra mucho en lo que serían sus invocaciones y el Priest es, digamos, el curandero, curandero y el, y el bufeador mm, Si buscáis al típico curandero En el juego el PRIES es el típico curandero No hay más que hablar Si buscas al curandero, en el PRIES, es tu clase Ya está Bueno, pues yo seguramente me haya dejado muchas cosillas que hay en el rintero, pero no quería hacer el vídeo muy largo porque, bueno, ya tengo el vídeo un poco más desarrollado, eh, el vídeo viejo lo tengo un poquito más desarrollado pero en así no hay mucho que hablar, eh, las clases, eh, ya ellas hablan por sí solas si que tenéis alguna duda me la podéis poner en el comentario del vídeo y recordad que tenéis muchos directos en mi canal de Twitch voy a traer mucho las play de Tera y si queréis alguna guía en, en concreto me la podéis pedir y si queréis que juegue con alguna clase en concreto también me lo podéis decir que lo haré tanto en Let's play subido de media hora en YouTube o en los directos que hago en Twitch y más deciros que ya sabéis suscribiros y seguirme en Twitch y en Twitter si tenéis cuenta de Twitter donde lo no suelo publicar todo lo que hago al cabo del día los directos que voy a hacer y los vídeos que subo a la campanita de YouTube hay que darle para que os avise cuando subo vídeos y como siempre un fuerte like pues me despido y gracias por estar ahí.